En este video tutorial vamos a ver lo sencillo que es crear una estructura de contenidos en Excel Learning. Nos colocamos sobre el nodo Inicio y hacemos clic en el botón Añadir Página. Nos colocamos sobre el, el nodo Tema y hacemos clic en el botón Añadir Página. Para crear un nuevo tema nos colocamos sobre el nodo Inicio y añadimos Página. Si queremos renombrar uno de los nodos, podemos hacerlo de dos formas. Haciendo doble clic sobre el nodo o colocándonos sobre un nodo y haciendo clic en el botón renombrar.